Estamos en fecha de muchos desplazamientos por carretera. Debes tener precaución al volante. Una gran mayoría de accidentes de tráfico se deben a distracciones que podemos evitar. Mantén la concentración mientras conduces. Las carreteras rectas con paisajes monótonos pueden causar cansancio. Haz parada si lo necesitas. Evita discusiones o charlas acaloradas con otros ocupantes del vehículo. Usa gafas de sol con montura cerrada y cristales orgánicos. Gradúa tu vista si tienes defectos de visión. No sintonices la emisora o introduzcas un CD mientras conduces. No fumes ni enciendas un mechero. Son distracciones que hacen que pierdas atención. Ten la tarjeta de crédito preparada si tienes que pagar peajes. Conducir con una sola mano es peligroso. No uses el móvil en ningún caso, ni siquiera en los semáforos. Evita tuitear al volante. Tampoco debes consultar mapas o programar el GPS al volante. No bebas si tienes que conducir. Llegar es el objetivo. Te esperamos.